Hola, en este video me gustaría explicar cómo agregar un usuario para que pueda trabajar con cierto contribuyente. Vamos a hacer el ejemplo agregando un usuario que tenga todos los permisos, suponiendo que este usuario que vamos a agregar, por ejemplo, va a realizar el proceso de certificación. Esto es muy común si ustedes recién necesitan certificar una empresa y no quieren entregar su firma digital. ¿Qué tienen que hacer? Autorizar al usuario que les va a realizar el proceso de certificación para que pueda trabajar con su contribuyente. Una vez que el usuario termina de realizar el proceso de certificación, simplemente lo elimina Y con eso nunca entregaron su firma. Recuerden que lo que vamos a explicar sirve tanto para el ambiente de certificación como producción. Ya, ya que los, las pantallas son las mismas y los menús son los mismos. Nosotros lo vamos a hacer en este momento en el ambiente de certificación. Le vamos a hacer clic en actualizar datos de empresa. Y una vez que hagamos clic... Se nos solicitará el root de la empresa que deseamos modificar. Entonces ingresamos el root. E ingresamos. Dentro de la página de administración de la empresa en el servicio de interno, nos vamos a modificar usuarios. Y acá hacemos clic en ingresar nuevo usuario. En este caso se nos solicita el root del usuario que vamos a utilizar y se nos pide que indiquemos los permisos que le queremos conceder a este usuario yo comenté al inicio que en este caso le vamos a asignar todos los permisos porque vamos a suponer que este usuario en el fondo va a realizar el proceso de certificación y para tal proceso requiere este usuario tener eh, todos los permisos asignados hacemos clic en aceptar se nos muestra una pantalla con el nombre del usuario los permisos que nos está autorizando hacemos clic en grabar usuario y con eso el usuario ya fue eh, autorizado así de simple ¿Ya? recuerden que cuando este usuario ya no esté trabajando en la empresa, haya realizado el proceso de certificación o por cualquier motivo lo quieran eliminar deben hacerlo ya que si no el usuario va a seguir estando autorizado a trabajar con la empresa y eso es peligroso si el usuario ya está desvinculado de la empresa y en ese caso lo único que habrá que hacer es seleccionar al usuario dentro del mantenedor y eliminarlo si ahora volvemos a mantener de usuarios vemos que el usuario ya no existe y eso es todo muchas gracias por haber visto el video